No, no va a pretender uno salir limpio <laughs> No ¿Listo? Sí Oh, qué rica la cámara ¿no? We're, We're going to upload this upload? Oh, this Perfecto Y ahí deberíamos estar, ¿eh? ¿A dónde acá? Sí, así. Catarina. Hola. ¿Yo.? No, no, no. ¿Cómo Oh, eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es Ah, le hicieron oh. por un negativo. Hi. Sí, Esto es bueno. bueno. so Sí, cool. I love it. <laughs> yeah. so, um, uh, No, no, uh, no. I'm Uy, ahí se salió un poco pero que va Yeah. ganar. ¡Qué va a ¡Sí! ¡Qué va ¡Sí! Yo hacía <laughs> exactly. <It> ¡Lo looks... yeah. <laughs> Right, right, I just saw it, I didn't know.